El senador de la provincia Duarte Franklin Romero se refirió este jueves a la caravana encabezada por el famoso DJ Adoni en esta ciudad de San Francisco de Macorís. En ningún momento nosotros queremos hacer, eh, ¿qué, ¿qué te diría?, sacrificar o crucificar a DJ Adoni, una persona que realmente nos representa eh, muy bien en el mundo eh, y es un orgullo dominicano. Nosotros lo que hemos hecho es hacer un llamado a las autoridades, porque tiene que haber responsabilidad. Estamos en medio de un plan de vacunación donde se están invirtiendo muchísimos recursos eh, del Estado para nosotros poder lograr enfrentar esta pandemia, para nosotros lograr que las personas se vacunen y que podamos volver a la normalidad. La idea de DJ Adoni eh, nos ha manifestado que era esa y que las cosas se salieron de las manos. Eh, sabemos nosotros que él no podía controlar eso, pero los que estaban eh, patrocinando eso debieron pensar en las consecuencias que podía ser, ya que es un artista muy, muy famoso y no va a haber forma de controlar. Romero dijo que las autoridades deben poner los puntos claros para que este tipo de actividad no vuelva a repetirse. Las autoridades deben poner los puntos sobre la IES para que esto no se vuelva a repetir. Nosotros no queremos que haya una sanción contra el DJ, que nos ha manifestado que vino a ayudar a que la gente se vacune, y que las cosas salieron de la mano. Y el arrepentimiento y aceptar que las cosas no estuvieron a la altura de lo que él pretendía, pues tenemos que, nosotros aceptamos con mucha humildad. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.